Que Sandra Berrocal vuelve a los medios ¿Cómo? con un proyecto junto a ex compañeros. ¡Wow! ¿qué, Wey, qué dice ajá, la, pero, pero bien. ¿Qué dice la nota? Bueno, aquí dice la comunicadora Sandra Berrocal no pudo contener, disimular su emoción al confesar que su regreso a la televisión se hará efectivo más rápido de lo que se esperaba. ¡Wow! Pero bien, y felicidades para mi hermanita. La también influencer, quien está a la espera de su cuarto hijo. ¡Wow! ¡Qué bien! Oye, sí, reveló sí. que será este año cuando regrese a la televisión en un programa junto a algunas de sus ex compañeras de programa de extremo a extremo, espacio del que salió el, el año pasado. Berrocal dejó saber que será eh, algo de fin de semana en una planta televisora ya establecida. ¡Ah, pero bien! Sí, así es. Será una revista semanal que saldrá los fines de semana, según dijo... Sandra Berrocal, entonces también dice que eh, fue al principio, recordábamos que fue al principio del año pasado, que Berrocal anunciaba la salida eh, por segunda vez del programa de Extremo a Extremo, porque ya no se sentía cómoda y no la dejaban avanzar profesionalmente. En esa entrevista, en el programa, eso no, esto no es radio, ahí vemos la foto, ¿verdad?, de esa entrevista, pues Berrocal dijo que ella sentía que no le querían dar la oportunidad que sabía que podía explotar, como hablar más en el micrófono. Ya pues la propia Sandra Berrocal, como hablamos ayer con sobre este niño, eh, el urbano, ahora no se me escapa el nombre. Eh, de Kiko y Crazy. Kiko el Crazy, sigue sí, Kiko el Crazy, pues, ese, él se salió, ¿verdad? De esa, de esa órbita de Roche y Red. De bueno, Roche, pues aquí más o menos, eh, Sandra Berrocal sale de esa órbita que era de extremo a extremo y va a emprender su propio proyecto propio con algunas de las excompañeras de su programa. Y se está hablando de que Jenny Blanco estaría. ¡Cómo? ¡Hey! ¡Ah, pero duro! Se ah, pues hablando, es algo, sí, o sea que eh, es, es algo bueno. Empezaste a ser fanático de, de, de ese programa, entonces. O sea, sería yo, el yo mismo soy grupo. Con Jenny de Blanco. Atención, Camila, tú estás yendo, Camila. ¿Eh? <risa> bueno. Por pues cierto, saludo para Camila, ¿eh? que, sí. se mejore, que se mejore, pronto, mi manita. Te queremos, te amamos, día por día la gente llamando aquí, eh, a mí me llaman, ya llamaron y Camila y Camila, ¿entiendes? tres monos ahí ¿o <risa> Sí, pero Jenny Blanco. Jenny Blanco. <risa> no, Jenny Blanco. <risa> hey. Jenny Blanco, que es una tremenda profesional, que ah, sí, se ha bueno. logrado claro, una claro, carrera. Y hay compañero aquí, que está bomba Jenny. y y, <risa> más, y mientras más mayor se pone porque esa mujer así mientras más más envejece más, más mejores se ponen no, esas no, mujeres no entiendo por así entonces eh, esas eh, ese grupo de mujeres que estuvieron en de extremo extremo <risa> montaron un programa eh, me parece me parece que sería un programa de variedades para hacer competencia uno, a uno bueno no sé si al pachá porque el pachá no, está en 45 y y, y es un reto, ¿verdad?, para el Pachá estar haciendo un programa de rating en un canal prácticamente que se ve de cable, como es el canal 45. Entonces, que vengan para acá para tener honor. Sí, sí. Que vengan para acá, que aquí les recibimos. Eh, pero, esa, ¿Para pero, quien ya pero, a pero esa mujer, hacer un programa sería de variedades, de dos horas. Me imagino que En sí. un canal, fin de semana, en un canal que se de alcance nacional. O sea, está, eh, de los principales canales nacionales. O sea, estamos hablando de que... Vendría un proyecto muy interesante, pero a, a, a la vez un proyecto de muchos retos para ella, para Sandra Verrocarril sí, y para sí, ese grupo sí. de mujeres. no Y de mujeres, y de mujeres pero tiene una, tiene una cosa, es una buena, una buena iniciativa por parte de ella, porque aquí hace falta, señores, que se le dé prioridad a las mujeres, que no se, se le está dando. Hace falta, porque aquí también hay muchos medios eh, que utilizan mayormente, eh, no tengo nada en contra de los homosexuales, pero usan mucho los homosexuales, y, y bueno, hay mujeres con mucho talento y a veces hasta la subestiman. Entonces, eh, es bueno que sea un proyecto que sea de ellas, de sus mujeres. Mira, y te digo que va a tener, eh, va, va a tener éxito, ¿entiendes? Va a tener mucho éxito y también le deseamos desde acá éxito a esas eh, valientes mujeres, señores. Sandra, eh, que inició con nosotros eh, cuando yo trabajaba con Bebeto eh, en el Poder de la Doce, eh, nuestras felicitaciones para Sandra Berrocal, para Jenny, eh, también Carolina. No, me imagino eso, que también va a estar ahí. Carolina no, Aquino, aquí no hay con ese grupo. Eh, no, pero. Y, y, oh, ¿qué? Yeah. No, pero. Ajá, pero ella, prácticamente no. todas iniciaron juntas. Sí, sí. Pero Carolina. O sea, pero Carolina. Un de mujer en un programa. Carolina no, no, está no, no, no. no, pero ya, ya lo hicieron. Ya no, ya tuvieron. Bueno, pero de extremo a extremo. Pero digo un programa propio de ellas. ¿eh? Sí, duro, pero que. Pero que eh, me gustaría ver a Carolina Aquino también en ese equipo. Porque. Yo. Sandra Berrocal, Carolina Aquino, Ana Carolina, que es modelo que todavía, o sea, que yo espero que Ana Carolina. Eh, ¿Ana Carolina va a estar también? No, no sé si va a estar, pero Ana Carolina también fue parte de, de la persona, de las mujeres que inició la televisión junto a Sandra sí, Berrocal. Sí, Igual sí. también Paola. ¿Te entiendes? Eh. Esperemos en Dios. esperar. A la misma Yubeki. Y Libera. Sí, que ya es, no están, ya no están solo, en ese programa. Son los nombres que se manejan en ese programa. Porque ese también Carolina también también, ya, ya no está en el programa tampoco. Carolina uh -huh. también ya se fue. Me parece, extremo extremo. Mm, hay, que, hay que chequear, hay que chequear. Porque ya sabes. Sí, o sea, no, no quiero aventurarme de que. De hubiese que cierto, salido falso, una no publicación no sé. de que Carolina eh, estaría renunciando de oh, extremo de extremo. De no sé si sí. es cierto. ¿Te entiendes? y esperemos en Dios bueno que están mujeres valientes y muy bien excelente nuestro apoyo masivo para ustedes porque hace falta hace falta un proyecto así muchachos de mujeres ¿eh? sí hace de falta mujeres. ver mujeres lindas en la televisión <risa> eh, pero cómo así pero, o sea, tú quieres decir que hay mujeres feas ¿Eh? aquí, aquí, <risa> no, te, aquí tenemos... no que no que hay mujeres feas lo que no hay mujeres lo que hay un tro de tigre amanerado en la televisión que hay que decir la verdad no, no no hay que decir la verdad Exacto. Lo que hay un trozo de tigre amanerado en la televisión, un trozo de pájaro. Vamos a ver mujeres lindas, te, eso se sí ha pedido eso. Las mujeres es Jenny Blanco, o sea, la misma Sandra, son mujeres que uno se dele, uno quiere ver los programas Pero por ella, los responsables eh. de eso son los dueños de ¿Eh? medios. Entonces uno es lo que Exacto. está viendo. Porque un tro, un tro, los dueños de, de medios, los dueños claro, de, la de la medios, la de la sabiendo la que, que pueden generar rating, buscan a las personas que sin importar quién sea pues lo meten ahí para buscar rating en sus programas. O sea, los no. responsables son, como te digo, son los dueños de medios de comunicación. Exactamente, como yo citaba. Por ejemplo, como aquí, aquí le dan oportunidad a todo el mundo. ¿Entiendes? Tenemos una llamadita ahí, ¿verdad que sí? Oh. Saludos bueno. buenas. Hello. Hay una fiesta abajo, buenas. Hay como un teteo ahí. Tienes que bajar un poquito el teteo o apartarse del teteo para que ustedes entiendan. Sí, Se pueda contar con nosotros, ¿eh? Por favor. <risa> Sí, caramba, eh, pero es aceleradísimo este teo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántas frías van ya? Bueno, bien. Ah, está fuerte. Sí, no, muy fuerte, muy fuerte este teo. Qué barrial. Pues bien, entonces, eh, muchachos, como aquí, que este es un medio que le da oportunidad de, a, a, la, a la nueva generación, a todo los talentos y a la juventud. De uh -huh. verdad que sí, Telenor, esta, esta, esta empresa. Eh. Es más, yo ahorita voy, voy a llamar a Sandra. Yo, oye, ¿tú quieres venir para Telenor? <risa> Vengan para acá <risa> y pónganlo aquí. Tengo oh, pero ven acá. De verdad que sí, porque es que una, una empresa abierta. Para, y, viene, y por eso se ha mantenido. Y, viene, y me se mantendrá por me muchos me años, De verdad que sí, sí. Pero si este, lo tú, lo si este estudio con de de Camila, con se, Camila se, llena. se llena. Imagínate con esa mujer. Ey, no, pero, pero ahí, bájamele algo. bájamele algo. Tampoco así. Camila es una niña linda. Una belleza natural tiene Camila. Camila es preciosa. Camila es linda. ¿Eh? Enge, eh, eh, tranquilo, eh, tranquilo. O sea, yo estoy alegando lo que quiere decir, ¿no? Que si se llena con Camila, imagínate con esa. Espérate, mi hermano. Camila tiene una belleza única, porque ay, es Dios. natural, no tiene nada hecho. Ay, ay, Ay Dios mío? No, no, no la verdad. verdad? La verdad, la zona está nublando ahí, parece que va a llover. Pues no, bien, nublando. sí. No, la verdad, Camila es natural. Bueno, Camila es, es una niña todavía, todavía. Que Dios la Camila, bendiga. Camila no podía hablar todavía de cosas hechas cuando ella todavía <ríe> es una niña. No, leo, que sí. Así que felicidades para esas mujeres guerreras.